Bueno, como eh, Ya se Estrenó La serie Hay cosas que en realidad ya no, ya no recordaba Me parece que Cambiaron ciertos aspectos Así que pues No está mal este Revisar de nueva cuenta este desmadre y, y ver qué onda oh, Facciones, maldito motijual, como lo odia eh, Juego nuevo, capítulos Cagar juego, bonificaciones Creo que en cuanto a capítulos solamente Solamente Abordaron ciudad natal y la zona de cuarentena Entonces.. Me imagino que el siguiente va a ser las afueras y el pueblo de Bill. O sea, van a hacer. Van a abordar dos entonces. Dos por. por. por capítulo. No, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Van a ser seis, seis, seis, seis.. seis episodios. No, no sé, desconozco. No he checado bien la Wikipedia, pero pues. Hasta el momento solamente abordaron ciudad natal y la zona de cuarentena. Que no es mucho dentro del juego, me parece. Falta los afueras y Pueblo de Bill, Pittsburgh, etcétera, etcétera, etcétera. No me ¿ya junté todo? ¡Uf, uh, uh, qué bonito! No me había dado cuenta que ya tenía todo esto lleno. ¡Qué padre, qué padre! Prácticamente ya lo terminé. Completo, completo. Pero no lo terminé en encallado. Bueno, lo terminé en encallado, pero no lo terminé con un nuevo juego Plus. Entonces, ya depende de qué tipo de dificultad ¿no? uno quiera entrarle. Pues no sé, me da flojera Ya no me acuerdo de varias cosas, me va a resultar complicado. Pero voy a tratar de terminarlo en difícil. ...con juego nuevo no. plus... ...estoy seguro... ...que algún juego... ...lo terminé... ...en... en encallado... ...pero no recuerdo cuál... ...maldita sea... ...¿qué huele, Shushin? ¿cómo estás? ...no, de hecho... ...sería encallado... ...como los verdaderos hombres... ...este Shushin... ...es el más... ...es el más complicado... ...pero... ...el problema es que no me acuerdo cómo lo terminé o cuál fue el save game bueno, se supone que lo terminé encallado pero ya lo terminé encallado eso ya ya ya digo no quiero no quiero pasarme algo tan complicado de nuevo entonces bueno, va a ser difícil otra vez a ver qué te le aguanta esto ¿Sí lo puedo terminar rápido. A ver, a ver. Tommy, yo... Tommy, escúchame. Es el contratante. Oh, es el contratante, de acuerdo. No puedo perder este trabajo. Sí, sí, entiendo. Hablemos de esto en la mañana, de bueno, Hablaremos de esto en la mañana. Bien, buenas noches. Hey. Muévete. Día divertido, ¿eh? ¿Qué haces levantada? Es tarde Ay, ¿Los quieres? Es la hora de dormir Pero aún es hoy oh, Cariño, por favor, no ahora, no tengo energía para esto Ten ¿Qué es esto? Tu cumpleaños ¿Te quejabas de que tu reloj estaba roto? Entonces, pensé que... ¿Te gusta? Cariño, esto ¿Qué? es lindo, pero creo que está atrapado ¿Qué? No, no, no <risa> Te gusta doblada Este, al menos a capa que que del juego eh, Las voces que eligieron me gustaron muchísimo Creo que... Se acomodaron muy bien eh, los personajes Como las voces, pero eh, Con respecto a la serie uh, Como que lo siento raro Se siente raro Escuchar estas voces en la serie O sea, no está mal, pero se siente raro Como que no le quedan esas voces Al, al, al personaje ¿Me explico? Como que, sí, yo creo que sí debieron De buscar voces Que le quedaran al, al, al actor ¿No? para poder hacer algo, pues, algo un poquito más como que creíble. No está mal, está padre, y está muy chido que lo hayan hecho de esa manera, pero como que siento que no. Como que se rompe ahí cierta... cierta magia. Hola. Sara, cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá. Tío Tommy, ¿qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora, ¿hay algo...? Sí, empieza muy diferente. Ya quiero jugar en Play 5 a ver qué tal está. ¿Qué fue todo eso? Hay que poner mucha atención en ciertas cosillas que están acá dentro de los pósters porque se pueden ver a lo largo del juego. ¿Dónde está padre? The Bash. <coughs> oh, maldición, olvidé darle esto Oh <laughs> Está chido Fossil, yeah. Deja, yeah. let's see uh, You're never around, nunca estás acá Make the music Make Make Hate. Ah, you hate the music I am into, practicar prácticamente desespecias, las tonterías que me gusta y aún así tú sigues, tú sigues tratando o compitiendo todo, vida to be, there. ser el mejor papo del mundo, todo el año, ¿cómo haces eso? Feliz cumpleaños papá, Sara. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo no puedes sentir tristeza por esto? ¿Cómo no puedes sentir tristeza? Eh, ¿Primera vez que lo juego? No, no, no, no, ya no eh, No, tiene bastante tiempo que lo jugué Solamente estoy tratando de recordar ciertas cosas eh, Con respecto a la serie Este Que es completamente diferente a lo que recordaba Hola, Mauricio 32, 14, 3, ¿cómo estás? Hey, The Music, Eso, y aún así logras... Ser el mejor papá todo el año. ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá. Sara. Qué bonito. Sí, necesito jugar en Play 5 para ver qué tal... Qué tal hicieron... Esos arreglos gráficos. Me falta un Play 5. El teléfono está muerto. Me encanta el efecto del espejo. Es el único espejo que se ve. Bien. <risas> Según recuerdo. Pam pam. Ya me acuerdo de varias cosas. <ríe> eh, eh, los accesos se alzan en el área hospitalaria. 300%, 300%. Imagínate, aquí ya está un desmadre con lo de la pandemia. 300% se incrementa por culpa de una infección misteriosa. FDA explica, expande la lista de contaminantes que... Ah, de este maizales eh, contaminados. Anticap. Massive recalls. Anticap. The Food and Drug Administration. Investigation of crops. Ajá. Uh, tainted with mold Continues across the country. Ah, mira. Entonces aquí, aquí se sí explican muchas cosas del, del, del, lo, del desmadre de la pandemia. Pero aquí ya está. O sea, aquí ya es un desmadre que. Que ya deberíamos de saber, pero no sabemos. <risa> y hay que estar bastante atento a las cosas, las pistas visuales del, que hay dentro del juego. El 2 no me gustó mucho, pero el uno sí, sí me gustó bastante. it woman, killed husband, three others. Mira, una mujer loca mata a su esposo y a tres otros. Creo que es lo que vimos dentro del... Del, del, de la serie, me parece que sí es Esa señora loquita Sí, ¿no? <ríe> Gran referencia Bueno, si no han visto la serie, pues limpiado Perdón, Shushi. Papi? Sí, está muy bonitas las voces Que se voy a cambiar Pero aún no, así está muy bonitas las voces Muy, muy padres Uh, ¿es arquitecto no? Hay okay, constructor, constructor. ¿Estás aquí? ¿Estás de alguna manera la epidemia a nivel nacional? ¿Estás? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección, muestran un piso es cerca. Y... ¿Cómo pueden ver? Hay una conmoción aquí detrás. Pásale aquí ahora. Ah, su madre. Wow. Qué bonito, qué bonito. ¿Eh? Se cayó, se destruyó la transmisión. Murieron gentes, murieron personas. Qué desmadre. Ah, bonitos de espejos. No hay nada más, la guitarra, caballos, pura ropa, la remasterización está muy bonita, en play 3 que lo jugué en play 3, este se desde play 3, lo jugué, ya ah, tan tiene mucho tiempo que lo jugué, ¿eh? mucho mucho tiempo no, no es porque muere yo. El 2 no me gustó porque metieron de una forma muy abrupta al otro personaje. Entonces, este. me rompió todo, todo lo que. Se, seguí del juego. Eh, prácticamente me esmeré demasiado en poner chingona a Ellie. Y después, cuando llega ese momento en el que se cambia el otro personaje, entonces empieza con que atreves a, a, a, a lo mismo. Y eso como que me rompió la dinámica del juego Muy feo Por eso no, no me gustó mucho creo que el, no sé, A mi parecer creo que no lo supieron adaptar Ah, pero porque claro, yo lo jugué en difícil <risa> Entonces ya estaba, ya estaba hasta la madre cuando cuando pasó eso Y quería ver que terminara Entonces como que lo extendieron mucho también Pero bueno, digo, entiendo, está bien Pero siento que empezaron mal Pero bueno, está bien Está bien, está bien, lo acepto, lo acepto, lo acepto, lo tengo que volver a jugar, pero me da mucha pereza, no me gustó tanto como este, sí, creo que se te, te, le tengo más, más afecto a este que al 2. Que al Creo que si lo juega una dificultad más baja, lo apreciaré mejor. No lo pude apreciar cuando cuando lo jugué la primera vez. Entonces, ni modo. Mi terquedad de querer pasarlo en difícil. Ahí está su teléfono. Pero hicieron grandes cambios al gameplay. Eh. Mag magníficos cambios al gameplay. Me gustó muchísimo. Más dinámico. Estuvo muy chido. Voy a llegar tarde. Ve y ordena comida. Te veo en la mañana, papá. ¿Dónde está? Diablos. Celular. llamadas Ok. Chale. Se debió de haber quedado con eso, ¿verdad? Uh, pobre perrito. Y pues sí, eso es lo que pasó con el perro, ese en el que tanto se preguntaban. ¿Qué pasó con ese perrito? Lo mataron. Pobrecito. Tarara. Okay. ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién trataría de entrar? Uf, lo rejejo es Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué sucede? Son los Cooper. Algo no está bien. Creo que están enfermos. ¿Enfermos cómo? Ay, güey. Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! ven aquí, ven aquí. ¡Jimmy! Está bien. Jimmy te lo abierto Dios mío ¡No! Vete Vete le, le disparaste Lo vi esta mañana Escúchame Algo muy malo sucede <risa> Qué chistoso somos <modelados> de personaje <risa> Sí Tommy vamos Vamos Me blackwashiaron a la chiquilla esta no me gustó mucho. pero... Ay, ¿eh? lo que está sucediendo? Ay, también hay Tommy, también cambió mucho los rasgos No ciudad decirme qué sucedió? Después. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. ¿Sabe lo que faltó dentro de la serie? Que la niña se pusiera a revisar todo <risa> sin teléfono celular sin radio sí vamos muy bien el reportero no paraba de hablar dijeron hacia dónde ir. dijo el ejército bloquea la autopista no hay forma de llegar a Travis County sí tomó la 61. allí vamos dijeron cuántos están muertos probablemente muchos encontré a una familia Tome. No tenía ni idea No somos el único pueblo Al principio decían que era solo la zona sur Ahora mencionan la costa este, la costa oeste Dios santo La granja de Luis Ahí está la granja de Luis ¿Estamos enfermos? No, no, claro. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien, confía en mí. Bien. Veamos qué necesita. Así que, gente, no trabajen en la ciudad. Nosotros también. Pero tenemos espacio. Sigue conduciendo, Tommy. Visto lo que yo vi. Alguien más pasará por aquí. Tenemos que Qué desmadre. No, esto es malo. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Mm. Bien, podemos volver atrás y. Hey, amigo, ¿qué pasa? Ah, su madre! Eh. ¡Ay, Dios <coughs> mío! Oh, ¡Tommy! Uh. ¡Tommy! ¡Dios! ¡Vamos, Vámonos, vámonos Vámonos, ¡Qué diablo! ¿Qué diablo sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡De puños! ¡Gira aquí, gira aquí! ¡Vamos, gente, muévanse! ¿De qué están huyendo? ¡Eso trato! ¡Ah! No podemos quedarnos aquí. Yo no puedo atravesarlos. dos! procede entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí! ¡Allí, allí! ¡Aguanta! aguanta ¡Eh! ¡Ve! qué baleta. Sí, sí, sí, está pegada bastante juego. Lo que no me gustó es que cambiaron algunas cosillas. Que no corresponden a lo que. ...a la historia que nos cuentan... ...acá en el videojuego, entonces... Eh, ...siento que van a... ...modificar... ...cosas más adelante... Si no cae un avión. <risa> A ¿Qué está más padre la introducción? ¿no? A salvo. ¡Hey! Necesitamos ¡Alto! ayuda, por favor. Es mi hija. Creo que su pierna está rota. ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, sí. Señor, hay una niña. Pero... Qué Sí, sí. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡Oh, mierda! Por favor, no. ¡Oh, no! ¡Sara! ¡Mueve las manos, Hilo. ¡Lo sé, cariño, lo sé! ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño Estarás bien, cielo, quédate conmigo Bien, te levantaré Lo sé, cariño, sé que duele Vamos, cielo, por favor Lo sé, cariño, lo sé Sara Cariño No me hagas esto, cielo No me hagas esto, pequeña, vamos No, no no, no, no, no, no, por favor, oh Dios. Por favor, por favor, por favor, no lo hagas, no, oh Dios. Un gran introducción, sin tanto contexto. Como en El la serie. El número de muertes confirmadas <ríe> ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo Luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud Que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado Con los burócratas alejados del poder por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial Todos los residentes deben reportarse a su zona de cuarentena Los disturbios continúan por tercer día consecutivo Y las razones de invierno están en su punto más bajo Un grupo que se hace llamar las luciérnagas se ha adjudicado los ataques su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras seis supuestas luciérnagas. ¿Aún pueden unirse a nosotros? Recuerden cuando estén perdidos en la oscuridad. Buscan la luz. Crean en las luciérnagas. Gran historia sin tanto contexto. Todo bien directo. A diferencia de la serie, que no está mal, la verdad. Nada mal. Veinte años después. Uff, qué bonito. Un momento. ¿Cómo estuvo tu mañana? <risa> No, no, no quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros, teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas, ¿es así? <risas> el trato se concretó sin problemas suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses ¿quieres explicar esto? estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? me golpearon un par de veces, pero mira, me las arreglé dame eso esos idiotas siguen vivos qué gracioso ¿Averiguaste quiénes sí, eran? Sí, parece que eran unos dos nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el Área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora Sí oh, ahora estaría bien Demasiado contexto Con la serie <risa> Pero bueno, se entiende Es un videojuego Tiene que ser rápido Tiene que ser rápido Porque si no me aburro Solo quedan unas horas antes del toque de queda Será mejor que nos apuremos hay cosas acá, ya no me acuerdo. Todavía no, ¿verdad? No puedo recoger nada. Me dieron los papeles esta mañana. Me seleccionaron para trabajos en el exterior. Wow, qué porquería. Los soldados deberían encargarse en el exterior. Me aseguraré de decírselos. Ah, ya no funciona esta cosa. Nah. Ah, sí, sí es cierto. Muchas gracias por el follow malicio. Qué bueno de top. Y faltó explicar la manera en la que viven en la ciudad, creo que no se vio mucho de eso, solo por lo del niño, niño morido, el niño que tuvieron que asesinar. Sí, mucho texto para la serie, pero bueno, es normal. Hay que explicar varias cosillas para que no se pierda el televidente. comparación a que lo que uno ve acá, ¿no? Pasaporte, peppers, please. ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien, pueden avanzar. Gracias. A la madre, ya no me acordaba de los controles. Del camino fácil. Véndate, ¿está bien? Oh. Hacia arriba y R2. Sí, ya no me acordaba del control. Van a cerrar todos los puntos de control. Tendremos que rodear el exterior. ¿Fuera de la pared? ¿O podríamos dejar que Robert se vaya? Lindo. Eites, hey, ¿ves esa basura? Estuve allí ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado Pase por ahí Sin patrullas ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene Ha estado haciendo preguntas Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno, que le dijiste? La verdad No tengo idea dónde se oculta Buen tipo Ey, mantente lejos de los problemas y ¿sí? los militares aparecerán pronto Sí, nos vemos. Marlene está buscando a Robert? ¿Qué crees sobre eso? No me gusta. Mejor que lo encontremos antes que las Lucianagas. Somos nosotros. Hey amigos, ¿cómo están? Las cosas están agitadas afuera. ¿Cómo está todo aquí? Mm, Anda, chingo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Eso es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Sí, se ve bueno en el videojuego, sin control. Nada más necesitas ver. Visto el la serie de Chango. Oh, Dios, este lugar es horrible. Deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo. Uh, que se haga la luz. Vamos por nuestro equipo. Es la serie de TV en. En videojuego, echa videojuego, chango, Está chingón Las mochilas aún están aquí eh. Lo mejor del capítulo es que no muere Mercy ¿Quién era Mercy? No recuerdo Lo siento <risa> Ah, pinche inteligencia artificial Eso de la chingada Ya no me acordaba de eso como Disney, ah, que no le metan Haze, el perro. Ah, sí es cierto, no lo matan, ¿verdad? No, no lo matan, no, no, no lo matan. No hay mucha munición. Bueno, lo pues mira, Chango, ¿No? yo diré unas cosas muy feas. Bueno, pienso unas cosas muy feas que probablemente me funen, así que mejor no. No las digo, solamente las pienso. Así que ¿verdad? ¿verdad? sigamos adelante. Pulsa cuando no estés apuntando para recargar L2R2. Perfecto. Bien, Texas. Fúbre. ¿Estás listo? Sí, sí. Está bonita la voz que le pusieron. Vamos, le faltó esto al peli juego, digo a la peli serie, me recortaron la serie. tiempo que no estaba fuera. Es como una cita. Soy del tipo romántico. Tienes tus modos. ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar por aquí en algún lugar. Bien, tráela. Gráficamente me gustó mucho el cambio que le hicieron a uh, The Last of parte 2. Está muy bonito, se ve muy bonito. Se ve muy bien. Dama, debes estar pensando en alguien más. Todo es relativo. Por aquí. cosas que tengo que revisar no me acuerdo ya lo tengo todo creo ah no, sí, sí es cierto la linterna las luciérnagas ¿Cuándo es el próximo lío? Bueno, lo veremos a el mes próximo Más píldoras, muchas municiones Seguramente Puras drogas Sí, este Como que no abordaron ese aspecto Con respecto a Joel Joel es un Smuggler, es un contrabandista Entonces, como que no lo dejaron ver así, eh Como que es de, pusieron, oh, me quedé con la idea de que Joel es un trabajador honesto y decente. Creo que más adelante van a abordar eso, creo. Espero. Allí está nuestro culpable. El cuerpo no es tan viejo. Más Qué baboso se, se murió. Se <ríe> Deberíamos poder pasar por aquí. Mierda. ¿Estás bien? Sí. El cielo raso se cae a pedazos. Cuidado. El cielo raso. Despacio. Cuidado. Ayúdame. Mi máscara se rompió. No, no dejen que me convierta. Vamos. Ah, bueno. A veces se gana, a veces se pierde. Ojalá muestren esa rudeza del mundo crudo y cruel en donde se desarrolla esta historia. Ojalá. Me estorba el personaje. Uh. Ah, entonces aquí sí tengo la, la, la habilidad de escuchar sonidos. Qué bien. Ah, va, va, va, va, va, va, No está tan difícil. Qué bonito. de su madre no lo recordaba No, ya Lo único que amo del exterior Realmente odio el dolor de la ciudad ¿Por qué no le pides a Bill Que te consiga algunos ambientadores? <ríe> hey, si no estuvieran vencidos Sería una buena idea Sí, ya no recordaba estas cosas Maldición. Se cayó la tabla. Sé bueno, ¿quieres? Yo me encargo. <risa> Aquí, dámela. Es un poco pesada. Creo que podré manejarlo. Bien, me gusta la voz de yo. Está muy, muy chida. no haya ningún soldado cerca vamos. vamos bien, vamos bien Hay cosas que no recordaba Pero todo, todo chido Y no es tan difícil Pensé que iba a estar complicado ¿Pero no? No hay en la costa. Ni soldados, ni los hombres de Robert, ¿está bien? Sabes que nos está esperando. Bien, eso lo hará más interesante. Listo. Vamos. ¡Eites, eites Hey, señorita, ¿cómo está hoy? ¿Hoy Ahora no, Terrence. No, no, no, está bien. ¿tú? Ahora ¿Te no. ¿Me oyes? Bien. Puedo hacer eso. No hay por qué mezclarse por eso. Lo tocas, lo compras. Es... Ha pasado un tiempo. Nos has dejado de visitar. Sí, vamos. el trasero! Qué onda. ¡Dale ¿sí? mejor oh, oh, ¡No ¡Dale una paliza! al muelle está allí ahora y qué raro los modelados de personaje nah. Mira la luz vayan a ser la luz uh. madrazos Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes. Solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. Den la vuelta. Fin. lárguense ahora. No me iré a ninguna parte sin Robert. Perra, te partiré el cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Al diablo. <risa> ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí. No voy a matar, ¿no? Te cubriré. ¡Ponlos en la mira! ¡Qué malo soy apuntando! Balas. Ah, bueno ah, No, no es tan mal esa dificultad Pensé que me quitaría Balas o cosas por el estilo Me penalizaría Por ser tan malo ¿no? Disparando Y Joel. Más de los tipos de Robert. El... A ver si me acuerdo bien. Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess. Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert. Dios, no debimos aceptar este trabajo. No es nuestra decisión. Separémonos y aseguremosnos de que nadie esté por aquí. Que tengo esta ayuda, quería decir, todos esos soldados, todos esos soldados, adivinaré, Luciérnagas, sí, los alumbraron. qué bonito, la neta, que chido. Pasar a hacer el juego el de manera sencilla. O sea, ah. Ah, es un pequeño viaje por el parque. Está bonito, está bonito. Balas, no, no, no hay asunto, nada. Yo puedo, puedo eliminarlos de manera sigilosa, creo Arriba. ¿Quién más? ¿Quién más? Pero hay alguien más por acá, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Sí, están arriba. Y si te que va a ver. Ok. El otro tipo está acá abajo, ¿no? Estos tipos. llama la atención creo que salen, se crean más enemigos, entonces es un desmadre la mera Netflix es un desmadre No sé qué voy a hacer Oh, shit Perdí mi Mi, mi ventana de oportunidad ah, Qué bonito jugar así Sencillo Uh, todo sin tantos problemas Sí, me voy a pasar este juego rápido A ah, sigilo, pero rápido Lento, pero rápido Lento, pero rápido Puta madre La arruiné Lo arruiné sea tan bonito que lo estaba haciendo maldición de eso no se trataba ni pedo ni pedo Más complicaciones. Se hijo de perra. Terminemos con esto. Ya no me acuerdo cómo lo pasé de otra vez. Sí, perdimos a los contactos del norte, perdimos a los contactos del sur. Nada, no sé quién quiera cuando tengamos cosas. Por eso hacemos estúpidos trabajos creo que era por acá creo que era atacar a ese tipo que está acá Sí, por acá. Para que no lo vean. Ah, ya no me acuerdo. Puedo cargar más de una cuchilla ¡Qué bien! supone que este lo tengo que mover para poder matarlo acá atrás de estos tambos tambores iba si a decir creo no acuerdo oh, tanto tiempo que ha pasado pero vamos a ver si a este perro viejo se le puede enseñar trucos nuevos no <risa> Entonces, creo que sí. Esperar al tipo este. Y esperar a que se vaya. Tengo que buscar mis video tutoriales. En, en, en, en YouTube. Ahí tengo todo. Chido, chingón. En encallado todavía. Para que se sienta este. Eh, la desesperación de tratar de pasarme el juego en la dificultad más elevada. Muy bonito, muy bonito, muy, muy, muy bonito. Sí, tenía que matarlo acá o algo así. Bueno, la novela va, la novela va bien, va chingona. Es por lo que pagué. Va a salir el juego. Dificultad más alta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Escuchaste eso? Sí, sí, de acá. madre idiota <risa> Qué maravilla, pinche inteligencia artificial esta de la chingada, no imbécil. otra vez No quería hacer algo tan atrabancado, pero bueno, ni modo, sucedió, sucedió. Pero pido una disculpa porque la verdad es que pensé que podía hacerlo de manera sigilosa y no, tristemente no se pudo. Pero bueno, vamos a disfrutar esto, ¿no? De que para eso los jugaban nada más para poder recordar ciertas cosas. Eh, Que había visto eh, hace tiempo y que pues ahorita no pues ahorita todo todo cambió ¿no? con, con, con la serie con respecto a algunas cosillas pequeñitas, pequeñitas que, que pues si sí me quedé con varias, varias dudas puedo decir que, pues, va bien esto, Eso va bien, sí. va bien. Robert debe haber entrado ahí. Vamos. ¡Retrocede maldición. No hablar, Robert. No tenemos nada de qué hablar. ¡Suelta el arma! ¡Vete al diablo! ¡Se está huyendo! Robert John por aquí. Casi lo teníamos. Puta madre, idiota. Vamos. <ríe> Qué babos. sentimientos En absoluto. Eso es lo que extraño de la serie, bueno de la película y de la serie. La diferencia. Falto más rudeza. O oh, espero que sí la haya. Espero que sí la haya. Debe de haber. Debe de haber. <risa> ¡Qué madraso! Yo ¡Alto, voy a ser un pelero. Deja de ya. Yo voy a ser un pelero, claro que ]ías? sí. No, sé Disculpa. no tuve mucha elección, estaba en deuda. Nos debes a nosotros. Diría que apostaste al caballo equivocado. Necesito más tiempo solo. Denme una semana Sabes, quizás lo habría hecho si no hubieses intentado matarme No fue así ¿Quién tiene las armas? No, no lo sé Denme un par de días ¡Oh! ¡Alección! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas Les debía a las luciérnagas ¿Qué? Están casi todos muertos. Podemos podemos ir hasta allí y acabar con todos, obtenemos las armas. ¿Y ¿Qué dicen? <risa> Vamos, al diablo con las luciérnagas. Vayamos por ellos. Esa es una estúpida idea. Bien. Bien. Bien, ahora qué. Vamos a ir a recuperar la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, lo podremos explicar. Bueno, Joel, busquemos a las Luciérnagas. No tendrán que buscar unos. Un uh. instante. La Reina Luciérnaga. ¿Por qué están aquí? Negocios. No te ves muy bien. ¿Dónde está, Robert? Uh. Lo necesitaba vivo las armas que te entregó no eran de él para venderlas las queremos de vuelta No ¿sí? por supuesto que no, pagué por esas armas las quieren de vuelta, tendrán que ganárselas empieza bonito, empieza bonito ¿de cuántas tarjetas estamos hablando? sí, ya, ¿desde cuándo? qué bonito, qué bonito ¿Cuándo, Rami, ¿cómo estás? solamente quiero tratar de refrescar la memoria con respecto a lo que vi en la serie y lo que bueno, lo que se presenta en la serie y lo que... No que la historia original del juego por lo que sé, los militares nos han estado limpiando. tienes razón en eso te mostraré las armas hora de partir, ¿Qué van a hacer quiero ver esas armas, síganme <risa> Deben de comer ratas, ¿no? Es el único alimento posible, creo Y existente Ahorita Y en es este mundo post-pandémico No van en lo mismo. ¿Por qué ahora? Estuvimos Teníamos que dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Están tratando de llevarnos. Parece que lo hicieron. Intentamos defendernos. Ah, cierto, sí, yo también pienso lo mismo, Randy. Igual, como que no, no, no me, no me parece muy bien que, que hayan cambiado. Eh, de alguna manera los personajes mm. Bueno, y también lo que no me gustó Es este las motivaciones De Joe Con respecto a su idea De tratar de salir de la De la zona de cuarentena Porque En En la serie Están diciendo que Joe necesita encontrar a su hermano Y no es verdad no Joe no necesita encontrar a su hermano yo lo que quiero es encontrar pues hey, ¿cómo te lo que andaba vendiendo, ¿no? Que son armas. Armas y drogas y todo eso. Entonces, este sí me. Como que eso no me gustó mucho. Ah, esto no me acordaba. Espera, soldados. Sí, es cierto esto, de, esto, de esto ya lo había olvidado ¿eh? Podemos pasar sigilosamente Aunque sé que no es tu estilo Veamos qué sucede Eso ya lo había olvidado Wow Pero sí, entonces como que Esas motivaciones no me gustaron mucho Digo, yo no estaba buscando a su hermano Nada más estaba buscando una manera de conseguir Lo que eh, Recuperar lo que le habían robado ¿no? Entonces eh, Bueno, está bien Va, lo acepto. Es por eso que pienso que van a hacer modificaciones a la historia con respecto a su hermano. No me descubran, vas ahí, ¿verdad? Muévete, muévete. No mames, no se movió. Chinga tu madre. No mames ¿Por qué no se movió? Hijo de su perra madre Si sí se mueven. No, no se vale, se supone que se mueven. Equivoqué. de por si sí no se mueve vamos no es donde la regué Qué bueno, otra ladrilla. Ahí voy. No, maldita sea. Ya lo eché a perder todo Ya que me maten Maldita sea Ah, sí ah, Sí, de hecho, sí Es lo que... Pues, está bien, digo Me huele bastante me ha bastante esa idea de que trataran de darle más contexto, aunque siento yo que es un poquito aburrido. Digo, con respecto a nosotros que ya jugamos la historia y todo eso, pues como que. Como que pues. Eh, sí, se siente. Que, que están agrandando más las cosas, ¿no? Pero, pues, está, está bien. Tratar de explicar más todo todo el asunto, ¿no? la verdad es que no me quejo no me puedo quejar Al final de cuentas dieron bastantes detalles pues para tratar de orientarnos ¿no? dentro de la historia. mataron mataron a los fireflies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 le hice todo mal otra vez, viene horrible estoy jugando horrible no me gusta creo que aquí hay una cosita, ¿no? una, una madre, ¿no? ah no, no hay nada pensé que iban a dar algo. ah ya no me importa ya Esto ya no me acordaba Varias cosas cambiaron No, varias cosas estoy recordando Que había hecho, que hice mal que... Pues me salieron mal al final de cuentas Chale, chale, chale ¿Cómo que ya no lo puedes platinar? ¿Ya se acabó el multijugador? Diablos, no puede ser Yo sí, una vez me dediqué a eso, Randy Cuando, este... Eh, me dije, no, voy a ahorrar voy a ahorrar unos pesitos Y voy a comprar una mensualidad de... De Playstation Plus Y me voy a dedicar a eso, voy a platinarlo Y sí, me puse todo un mes a jugar, este... En multiplayer pero qué complicado está ese multiplayer, eh. Muy, muy complicado. Es horrible. Fue horrible, la verdad es que no. No manches. Fue. fue de lo peor. Lo logré, lo logré, pero ver, sinceramente. Hablar, ¿no? Estuvo divertido. Pero ya hasta cierto punto como que resultaba ser una pequeña tortura porque. Pues por el pay to win, ¿no? Eh, lo de las armas y. Y todo lo que implicaba tener mejores este tener mejoras para poder este cumplir con tus objetivos, que sería matar a las personas y todo eso. ¿no? Entonces como que siento que eso no estuvo tan chido, pero bueno, está bien, estuvo bien, pero sí se me hizo un poco tedioso. Estamos pasando de contrabando. Bueno, entonces, este, la serie, la serie, se saltó todo esto. La serie se saltó todo esto para llegar hasta acá. Suéltala Nos estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos oh, Mierda ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada Conseguí ayuda Pero no puedo ir contigo Bueno, oh, me quedaré Eli Y no tendremos otra oportunidad con esto hey, ¿La llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el capítulo Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos sí. un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas. Y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte del la ciudad. Quiero que yo le cuide. Eh, Ni hablar, no, no que... me el, iré con hijo. él. ¿Cómo las conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Sí, Pero sí, el... sí. Prácticamente el hermano... Dejó todo este desmadre y se fue a buscar su propia vida. Por eso se me hace muy raro que en la serie intenten ver que Joel quiere buscar a su hermano. Por eso va, va a haber cambios ahí. Estoy seguro que va a haber varios cambios ahí. No te eso. Y tú, mantente cerca. Vamos. Y así como lo dices, Randy, creo que aquí este. El parecido con su hija fue lo que más impacto le causa al, a, a yo. No tanto como. <ríe> no me acuerdo que le había cambiado el traje a Ellie. Está chida. Vamos a ver. Creo que sí puedo hacerlo, ¿no? Opciones: Estadísticas, etiquetas, desbloqueos, apariencias. si sí, se ha comprado no ah no mejor no me falta una apariencia me falta comparar varios diseños pero no, no voy a comprar uh modo de presentación bueno, y después. Está chistoso. Pero sí, entonces, se me hace muy raro. Sí, la verdad, igual yo también me quedé como, ¿qué pedo? ¿Por qué? Cambiando rápido. No me acordaba que había hecho modificaciones. Y pues sí, entonces, me parece muy interesante... ...que... ...en vez de utilizar el mismo... ...parecido con el personaje... Eh, para poder eh, explicar las motivaciones de Joe, este, tuviesen que poner un flashback. En comparación a, pues, poner a un personaje que se parecía mucho a su hija, la remembrance. la semblanza y todo eso. Wow. Pero bueno, está bien. Todos los disparos, pero ¿Qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si nos salimos de la calle además las prácticas entre ellos están muy bonitas ojalá podamos ver eso en la serie Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, Aquí abajo, vamos a avanzar. Sí, hay varias cosas que yo no recordaba de esto. Qué bonita. Allí arriba, eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. Ese pequeño tutorial te está enseñando en lo básico lo que se podrá ver durante el juego sí algunas veces ¿ya pasaste una niña de portavano? no, es la primera vez ¿y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes? ¿Doce? Conocí a mi madre. Me ha estado cuidando y tengo 14 y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron no hace mucho tiempo. Hmm. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasarás de contrabando Si eso buscas ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué No me importa un dedo lo que estés trabajando Bien, genial Bien hmm. Eso es lo que teníamos que escuchar En la serie Espero que más adelante se pueda Se pueda escuchar eso Eso espero Porque uf, va a estar muy chingón esos diálogos tienen que valer mucho la pena. Llegamos. ¿Qué haces? El tiempo? Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrió. Tu reloj está roto. Hmm. ¿Qué haces cuando duermes? ajá les sí, <risa> estilo quieren si sí, me gustan sus pláticas verdad que está muy padre la plática la interacción entre ellos creo que es lo más importante dentro del juego como que se siente que, que hay mucha dinámica del se siente que hay una, una, una conexión bastante grande y pues aquí en el en, en, en la en la serie pues como que no se siente así a ver qué tal, a ver que, cómo, pues cómo sí. solucionan eso ¿Qué O a ver si les interesa para empezar Sí, luego va a aflojar. <ríe> o oh, bueno, va a depender, no sé cómo vayan a, a explicar todo dentro de la, de la serie pues A ver qué tal a ver qué tal lo hace es su mochila de gatito que de su madre que Marlene quería hacerlo por su cuenta no fuimos su primera opción ni la segunda perdió a muchos hombres a buen hambre no hay pandura sí, sí, que ya hay vivo para sí habrá alguien que de su madre ¿Cómo es esto? Así ah, ya, yeah. ¿quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde la ciudad La niña debe ser importante Puede ser, ¿eh? es posible ¿eh? ¿Qué pasa sí, contigo? Sí, es posible. la hija de algún pez gordo o algo así? Tal vez si ella es Kineformet de, de The Last of Us Lo que sí quiero ver es este por ejemplo Que adapten A los personajes de la serie Para que tengan su skin dentro del juego para Play 5 Estaría loco, raro, chistoso, interesante. Pero estaría, estaría, estaría, estaría. Me, me lo puedo esperar, me lo puedo esperar. Que pueda poder, poder ver a el Joe y a la Ellie de esa serie como skins dentro del juego, del nuevo juego, con el nuevo motor gráfico y todo ese desmadre. Entonces, estaría interesante. Muy interesante. Dios santo realmente estoy afuera Bueno, entonces la serie abarca todo esto Todo tiempo me tarde una hora 45 minutos, casi lo mismo que la serie, ¿no? No está mal, no está mal. No puedo pasar por acá. Por aquí arriba. Y acá termina todo. No hagan nada, estúpido. Muévanse. Dense vuelta, de rodillas. Revísalos, yo avisaré. ¿Sí? Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven a tres desagados. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice esta? Solo unos minutos. ¡No quiero! Oh. Eso es lo que faltó en la. Bueno, sí se veía. Pero un tanto. Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. y esa cara. Mira. Donde se ponen interesantes las cosas. Dios santo. nos traicionó? ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy. <risa> es lo mismo ¿No? más barato. <risa> Estás mintiendo, entonces. ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo rápido. Mira esto. No me interesa cómo te infectaste. Unas tres semanas es todo. No, todos se convierten en dos días. ¡No mientas! Fue hace tres semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. Y bueno, entonces hasta acá termina la serie, bueno, el primer capítulo, y hasta acá termino yo también.